Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte. Volvemos con nuestro queridísimo Alan Wicks Aquí ya en el autocine. Bueno, en el teatro. ¿Qué autocine? No sé. De repente como que me acuerdo... estas cosas. Me aseguro de que todo esté bien. Y sí, ya puse aquí algo para que no se vea mi cuarto. Bueno, sí, nada más volteé mi... Ni computadoras... Para que sea Pues la ventana, ¿sabes? Estoy técnicamente contra luz, pero bueno... Eh, lo bueno es que no se ve... No me veo como un negro... Así como un ser espectral... Todo maligno... Pero a ver... No puede ser, ya lo cancelan, Wick? A ver... Esto es bonito... Aún puedo ponerlo aquí... Es... ¿Qué? Ok... Se ¿Te, te puede... Creepy, eso sí qué bueno que puse ahí el los, los títulos, perdónenme, es que de repente se escuchan que en es la avenida Espero que no escuche ya que luego lo proben, se supone que no se debería escuchar Pero bueno, eh... pues a ver, me está dando miedo, what the fuck, ¿eh? Ahí veo algo, ahí, ahí justo, ahí justo, justo. bueno a ver, ¿saben que antes me gusta explorar aquí a ver si hay manuscritos que nos cuenten algo importante? Y bueno, será más rápido ya que como ya están en los directos... Pero bueno, es que en no sabía yo cómo... que ¡Me estaba viendo el juego! <risa> bueno, no sabía yo cómo poner los subtítulos en sí... Hasta que... Ok, este es un lugar denso. Está algo denso... A ver, sí, sí, una vez. Vamos para allá. Ahorita nada más... Ya veo si detrás de cámaras o al menos lo que encuentre. Está bien, pero si no está a simple vista, eh, no la agarramos, ¿ok? Para ir, para ir más rápido, porque de repente se me está con. Esto. Venga, a ver. Nos vamos con la, la poderosa. No, espérate. Esto eh, combate cercano. Sí, mira. Hay alguien. Hay alguien. Uf, se va a poner buenísimo. ¿Eh? Fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get angry if you're here. So you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. <laughs> I, I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? Because you should. Lady, you got darkness on the brain. I, I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said... So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's... it's on the wall next to the cash register. Oh, it's the but you can't. You can't. No seas malo. Hey, no problema. Solo voy a hacer algo ¡Scout's Honor! Mm -hmm. ¡Ok! <ríe> Nuestro Davon gang no es idiota. Eso es delicioso con la señorita. Porque sí está muy pícara, ¿eh? está muy coqueta. A ver, eh, Solamente para asegurarme cómo... Eso nunca sucede, ¿sabes? Como... Me dio mucho detalle i've seen this kind of thing before i think you're gonna be okay why did i why is it so hard to think you've I've been touched by darkness it's i'm hoping it's not permanent remember when you were here before and you kissed me and then everything got all dark okay that was the <laughs> best listen this is very important where did he i mean where did i go ¿Puedes eso? Alan Wake. Bueno, lo, lo bueno es que Alan Wake es un caballero y... Pues... Oh, ya sé, yo solo es que aproveches broma, ¿ok? No quiero ofender a nadie. Pero WTF, no sé qué... Qué, qué clase de hechos tiene este Double Ganger, o sea... se aprovecho porque al parecer puede hacer lo que quiera. Al poner la oscuridad de la mente a las personas, a ver. No sé si voy a repercutir algo de que ella me vea. Ah, ok, tenemos aquí las bolitas. Eh, importante saber eso. Eh, vamos a golpear todo. encender la radio, ¿por qué no? Y bueno. bueno, ok, la radio nunca dice algo importante. Bueno, a ver, ojalá y... Ok. The man has encountered this before, people whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness, he has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. Ok, nuestro doppelganger sí quiso aprovechar un poco la señorita y pues, lo metió escuridamente y ahora quedó así trastornada. Pero bueno, aquí un nuevo manuscrito, vamos a ¿no? Ya que luego saben que dice algo importante, si no, no se preocupen. Que siempre va a estar ahí la parte en la que pues pueden saber en qué minuto acaba, ¿vale? Mi de se quedó No dormí mucho más. Mi vida con Alice como una lucha un wreck. Alice tomó pasos. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Ok, ya veo por qué Alan Wake es este... Un caballero. Y una esposa, sí, es cierto, se me olvidó. No sé, es que yo al intentar buscar como la música, como la otra vez que puse en el video del observatorio, pues yeah. sé que conocemos a varias chavas. Ahí me dio un pequeño spoiler porque aparecía ahí la... como una imagen de varias chavas. Bueno, una era esta. Que no sabía que iba a estar así, ¿sabes? A ver, está... Estoy haciendo algún wiki. Vamos poco a poquito, aunque sé que... Pues de momento no me he enfrentado a nadie. Me preocupa y a la vez... No. Ok. Ok. Ah, vale, vale, vale. Si yo ya decía poltergeist que es tan rápido... A ver. ¿Eh? Y okay, que este se ha empezado, este se ha empezado. Ah, qué buena, eh. Eso sí, ya casi creo que ya no me inmutan los. los de Tekken. Pero bueno. Eh, vamos a seguir investigando. Perdóname si me quedo luego mucho caído porque quiero que ustedes. Eh, sientan la emoción cada vez que. No sé, el narrador habla o. O un personaje habla como la escena. No sé por qué antes me la saltó, ¿sabes? O sea, igual apretó un botón que no debí. Pero pues bueno. Ok, es la primera vez que pasa. Y... Al chile, no sé ustedes, pero yo las vería como buena pareja. Porque como que quedaban sus camisetas, ¿no? De cuadros, de cuadros. Yo nada más por eso los crocheo. <risa> no me acuerdo cómo se llama esa palabra, así, cuando juntan a dos personajes. Eh... Chips, chips, se ¿no? llaman chips. Chino. Bueno, quién sabe, igual se lo compro. A ver. <risa> oh, sí, ahora sí vamos a ver. súper! híjole, híjole. Ah, sí, cómo no. ¿Ves que para las saetas de ballestas pueden atravesar oscuridad? Que proteja a sus dioses. Oh, la bestia, no, entonces sí. Bueno, ya tengo un arma que mata de una, ¿sabes? Es la pistola de esta. Sí. Ok, interesante probarla. No hay nada. Aquí por un Mr. Okay, Ok, ok, ok, ok, ok. ¡Ah, cierto! Ok, ok, ok. ¡Ey! ¡No me dejan probarla! Bueno, bueno. Intentaré no usar la linterna a la otra, pero eso sí, se tarda un poquito en... ...en marcar. Ok, este es un lugar más abierto. Puede que haya más... chickens. Los que más me dan miedo son los jóvenes, porque son demasiado rápidos. ¿Qué no vieron que Danito ¿Le quité la linterna? ¿Y iba con todo? Dijo... ¡Ah, ¡Ah, también no quiero ir tan rápido. algo así. ¡Oh, look! Mr. Hero's here. you ready to ¡Les dije! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Se prendió esto! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Corre, corre! Pues es algo muy cabrón que hayas hecho, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno. ¡Ah! Pues tampoco... ¡Me dejas a estos, bro. Pero... A ver, esto se que no hay que alumbrar por pasos, ¿no? Se dividen. ¿Pero qué? No estamos que nos tocó Ganger. No es esto es como... Hay una parte de aquí que es como de supervivencia. En la que puedo como sobrevivir. Ah, mira, ¿no? ahí está el observatorio siempre. Hay... Bueno, lo bueno es que tenemos ya una aliada, que es la del observatorio. Ahora vamos a un de aquí. A ver, aquí otro manuscrito. O si sea, aparece... Bueno, a ver. It wasn't as dangerous as I thought. The crisp mountain air in slow motion, spinning around one axis almost lazily. The moment was hypnotic. Then it struck the pipeline in a shower of sparks, the impact turning the windshield into a burst of safety glass. As it hit the ground, I snapped out of my reverie. The car was rolling downhill, slowing down as every bump killed momentum but still coming. The fence wouldn't be enough to stop it. Okay. Ah, si de neta, pues si me cae. ¡Suscríbete ¿eh? al canal cuando te realice lo que he hecho! ¡Shut up! madre! Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Nos vamos a enfrentar contra él, ¡qué emoción! Sí, sí, sí, yo me quiero enfrentar a él. A ver, entonces tenemos que. Ah, no. Aquí podemos tener cosas, tenemos lanzar en ganas que se están enfrentando para si nos rodean. ¿Es neta? Lo tenemos aquí, es raro porque estamos viendo la tele Y a la vez ahí What the fuck, man Me mató a alguien otra vez No creo que sea cuando estaba en la fiesta Ya que se me notaba mucha gente ¡Ah! Cuando mató al guardia este del observatorio ¡Y ya! <ríe> ¡Nada más lo vi bailar! Ok mucho cuidadito a ver ya que visto que tenemos que ir más allá ok en punto de interrogación aquí hay un punto de interrogación en el mapa si sí lo vieron no ah mira el mapa me dice dónde están los manuscritos Qué conveniente ha sido dos años desde que llegué aquí ser tan largo sin Alice rompe mi corazón y sé que it rompe a ella sé que ella cree que soy muerto ¿cómo puedo la por eso? Sería would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me. Still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Verde. Alan tiene un problema con su esposa. Eh, no puedo encontrarla. Dice si, quién sabe, o sea, no sé si está dentro de una pesadilla o... okay, okay. Ok Esto está siendo más grande todavía Espérenme, festeros Pero hay que avanzar poco a poquito También aquí disfrutando el juego Que tampoco quiero completarlo tan rápido, ¿sabes? Pedía como el chiste A ver, según yo Aquí ya pasamos, ¿no? Que es la puerta Ajá el, Este edificio No lo hemos tocado En el mapa no aparece ningún manuscrito Pero podemos ver Ok, pero si sí, hay algo Ah, mira, ¿cómo podemos ver hay máquinas. Ah bueno. Es el estudio del cine, ¿no? Nada más, imaginen que vemos aquí agarrar un espectro. <ríe> La mencha, hecho. Ah, tiene una máquina gamer. Ok, sería interesante entrar aquí. ¿Me podría dar algo interesante? A ver, nunca he probado esto. Eh, ya sé que se llega a balas, pero. Okay. <ríe> ya, yeah, tenía que probar esa hipótesis porque luego de imagínense si funciona. Te Me queda, ¿no? No manches, ¿cuántas puertas no abriremos abiertas? Sí, perdón. De repente se va, pero bueno. Ok, a partir de aquí ya me tragaré la oscuridad. Y. y ya, ¿en serio? <ríe> esto lugar a ¡Ah, la bestia! ¡No más, yo espanté! A ver. ¡No! ¡No, no, no! A ver, si quiero probar la ballesta, what the fuck, no me dejan. Uf, uf. ok, ok, ya. Nomás quería hacer eso, probarla. Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya, Así tranquilito, tranquilito. Ya, espérame, pero es que si quiero probarla, porque no... Imagínense que no, ¿sabes? Que, que no es eso. No... Eh, atraviesa la oscuridad, pero bueno, si sí. lo malo es eso, que se tarda un buen encargar. Ok, no hay nada, no que ir en la luz. Bueno, dice que, que ¿Qué ¿sabes? Danger. Ok, es un lugar cerrado, por así decirlo. No me gusta mucho, ya que aquí pueden aprovechar los de Taken. Ok, no hay nada. Bueno, lo bueno es que es un lugar cerrado porque no tengo que parar tanto. Lo malo es que si hay. ¿Me escuchas? Cuidado, Eh. Eh. Hola. Uh, ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué días? Mira, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Vamos a darle un, una bienvenida brutal. Ahí está. No sé, yo sé que los... Lo, de repente demasiado tranquilo. Pues. pues mientras no estén cerca, mejor. En cualquier caso, alimentamos una de las bengalas. Siento que se van a gastar en algún momento. Pero bueno, es que siento que hay que, hay que entrar ahí, pero hay que buscar la entrada. A ah, ver por aquí. Casi no se ve, no sé por qué. Pero pues bueno. A mí me gusta mucho jugar este juego de historia. Como que me fascina la emoción que te transmite. Que hay otro lugar. Lo bueno que tenemos muchos lugares para jugarnos. Hay que progresar de una buena manera. Okay, un manuscrito perfecto. No, no, no, no, no. Tranquilo. Puta. Bueno, mi <laughs> nuevo manuscrito. Allis. Okay, it's important. My wife, the best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. Oh. For her I tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer and the world she sees through her lenses is unique. Y hermosa. beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Qué bonito. Como que Alan Wake no fue de los mejores esposos, pero pues la toleró. La mucho. Bueno, sí si es un escritor famoso tonto, pues que sea tan así, ok, lugares cerrados, activa el Pokémon Go para... Ahí veo un aquí algo bien, aquí algo bien. Munición de lanzar al... Ah, perfecto, perfecto. Me sirve? Aquí tendría que entrar, pero vamos a sondear un poquito antes de ir a lo bueno. Que... Uf, que entre mejor ocupados vayamos a estar mejor, ¿sabes? Okay que nos dan a golpear mucho cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, con todo lo que vemos esto puede significar poltergeist y en un lugar cerrado podría afectarnos muchísimo eso sí eh, espero no estar gritado tanto porque de repente se escucha con un alto volumen de repente porque no sé, ahí luego tengo un dilema con el volumen de, de repente escucha bajito, de repente escucha muy fuerte y bueno eh, vamos a ver qué más Mira, eh, todo está muy tranquilo. Esto no significa nada, man. Lo que va a pasar es que cuando haga lo que tengan que hacer nos van a rodear. Porque no hay salida, hermanos. No hay salida y mejor recargar. Me están poniendo... Ah, ok, algo va a pasar. Están poniendo balas. Ok, debería eh, poder this Ok. No sé si la ballesta... Sabes que al chile voy por mi rifle otra vez, no me gusta la ballesta, pero bueno. Eso sí, la escopeta es, es como la ballesta, pero lo andé dos veces, ¿sabes? No sé es qué? Sí, la ballesta. Porque tiene poder este, agárrala. Ya vamos con nuestro rifle de casa, pero bueno. Ok, enciende la Alan Wake. ¿Qué algo mal va a pasar? ¿Eh? Ah ya, Tonk. Tengo... Ah, Tunk sub los tres. Ya me está espantando, ¿sabes? Ok, sí, la última. Y red lights, green lights. que es algo. ¿Qué? Ok, dice que... Ah, la bestia, sí, pero ahí estaba como que... El orden. Ah, pero son tres. ¿Qué pasa, carnal? No, yo creo oh, que uno... Hola bestia. Uf. Yo veo para eso, me sirve la ballesta. Ok, olvídalo. ¡Qué mamadón! ¡Qué oh, mamadísimo! No manches, queda otro, no me hacen idiota. Pero ¿Por qué no aparece? No lo sé. ¿Podría cambiar otra vez? No, ya, no, ya, era, era como. Como mucho, ¿sabes? Ok, olvídalo. voy a quedar con la ballesta. Si no puede servir. Ok, había otro, ¿por qué no.? ¿Dónde está? Entiende la luz del edificio de guardias. Okay. Tengo que volver sin que me electrocute. O oh, rayos. Uy, uy, uy, uy, uy. uy, cuidado, cuidado, porque si. La mancha, la gente está cerca. A mí se sí me da como que. un poquito de miedo. O inseguridad. Ah. Estamos con todo. A me pegó un poquito los rayos, pero bueno. Es que tenemos que escapar, Es la única manera de pasar, ¿ok? Porque okay, ya es el segundo pitch que nos encontramos Y, ok, en fin, nos encontramos con la vida Ah, bueno, hay un punto aquí que se me recupera Excelente Y bueno, ahorita Con, con todo esto Espero que les haya gustado, el like, suscríbete y todo lo que quieran Ya saben que si quieren más, Adam güey, Que vamos a tener nuestro nuevo un al fin vamos a ir con todo Apóyenlo y que siga la fiesta ¡Adiós!